Mangle. ¿Dónde estás? ¿Cupette? Foxy. Ven conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Desiste este peluche. Entonces no quiero que esto lo sepa alguien más. Hola, soy yo, Shadow Freddy Cuéntame ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo tengo un plan Entonces, ¿Cuál es el plan? Con tus poderes podemos someter a... Y él matar a todos los animatrónicos. ¡Excelente! Al muñeco a ver qué encuentro. Esto va a ser divertido. Que se ponga en marcha nuestro plan.